Estamos tranquilos, en reposo en casa. ¿Qué ha pasado con él? él? Todavía anda huyendo por ahí, ¿me entiendes? ¿Tú no puedes explicar qué fue lo que sucedió con tu, tu viaje, tu viaje? Eh, él, él? Él estaba como quillado porque no le querían apretar el motor, ¿tú me entiendes? Y yo iba a comprar algo para la novia mía y yo. Y él se puso agresivo. ¿Cuántas puñalada Una. Entonces, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué te han dicho las autoridades? Las autoridades no me han dicho nada aún, eh, por eso vine aquí a poner la denuncia para que no salgan a buscar. Dime algo, ¿ustedes habían tenido algún tipo de inconvenientes? ¿eh? No, manito, tuve el cuñado mío, tú sabes. ¿Tú temas por tu vida, no adelante? Obligado, tengo que cuidar de yo. Yo me tuve el morir, ¿real? ¿Tú me entiendes? Porque fue mi que me cuñalean. ¿A quién responsabiliza responsabilizas obediencia? ¿A qué, ¿A qué, es la ¿Qué te pasaba? A Yendry Rodríguez. ¿Qué le piden entonces las autoridades? Que se encarguen del manito. ¿Tú me entiendes? Que soy Flo. ¿Cómo el nombre tuyo? Ryan Vargas.